Amigos, blanco y negro, ¿cómo están, bien. Ustedes se preguntarán, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué pregunta más fácil? Estoy comiendo menta que encontré en el fondo de casa de mi abuela. <risa> que está ahí fuerte pero no se siente está muy rica el gusto ¿Vieron qué colores tan de blanco y negro luego les mando una foto que está en color sin blanco y negro obviamente mm. pero cuando la pruebo está de 10 ¿Se las recomiendo comer? Sí, tienen, obviamente. No es obligatorio, si no les gusta. Pero a mí sí me gusta. Hoy tengo más ganas de abrazar a bueno, Porque los extraños, amigos, vieron que llegó la cuarentena por el coronavirus. Yo vengo los sábados y domingos a la casa de mi abuela. Bueno, me dejan. Me dejan, pero... Bueno... Yo me quedo los días de semana en mi casa. Sábado y domingo vengo acá. ¿Están bien? Bueno, yo sí. Y este limón también creció en el fondo. Es un, es un limón. No está blanco y negro. Pero es de color amarillo. ¡Amarillo! Las naranjas no las compró la abuela. Y esta flor sí creció en el fondo. No está blanco y negro, pero es de color... ¡Amarilla! Estas bananas tampoco crecieron en el fondo. Pero... Esto, o sea, la menta y el limón, sí. Y esta también creció en el fondo. Es también, yo sí. Bueno. Tengo que ir al baño. Los veo. Estamos, estaba viendo Mirta y uh. Escuchan. creo que lo escuchen porque hablo más fuerte yo que la T bueno chicos adiós